45 minutos y dos manos. Bueno, pues comienza esta partida, esta cuarta ronda individual. Comienza esta cuarta ronda de individual en el que vamos a ver a Jesús Escacho de la Federación Murciana. Y ahí como vemos, Federación Andaluza, Lorenzo Méndez. ...bueno pues acaba esta primera mano... ...marcando Lorenzo... ...comenzamos la segunda mano... ...Lorenzo al punto... ...vamos a ver cómo sale... ...buen levantamiento de bola... ...muy buena bola, pegado al bolo... ...y ahora va Jesús... A, ...al tiro... ...buen lanzamiento, haciendo carro... ...y obligando a Lorenzo a arrimar una muy buena bola. El de la selección andaluza... ...un hombre muy tranquilo... ...y ahí vuelve otra vez levantando pero se va un poco hacia arriba... ...yéndose el punto... Volver a intentarlo a ver si... ...le gana el punto a Jesús... ...y ahí vuelve a la carga, punto arriba... ...muy buena bola que acaba de echar Lorenzo... ...pegado al bolo... ...obligando a Jesús a pegar la bola... Recta a la suya que la ha dejado. Ahí va Jesús. Buen lanzamiento, haciendo carro... ...y dejándose dos en el suelo. Perdón, acaba de salir. Bola hacia arriba de Jesús... ...y embuchado, muy bien. Dos puntos para Jesús, acaba de empatar... ...muy buena partida... ...con dos contrincantes muy buenos... ...y Jesús vuelve a la carga en esta tercera mano... ...intentará comprometer a Lorenzo en esta tercera mano... ...obligándolo... ...a tirar... ...una buena bola de Jesús, cuesta abajo... ...a unos 60 70 centímetros del bolo... ...no es nada fácil arrimar en esta pista, cuesta abajo... ...tira Lorenzo y anula... ...ha fallado en la bola, pero se ha llevado el bolo. Partida muy igualada hasta el momento. Lanza Jesús el bolo. Unos nueve metros más o menos. ...y ahí vuelve Jesús, bola arriba... ...bolón a 40, a 20 centímetros del bolo... ...ahí está Lorenzo... ...creemos que le vaya a tirar porque esa bola... ...es muy complicada de ganar... ...lanzamiento de Lorenzo... ...impactando... ...pero aún así no ha salido... ...sigue teniendo Jesús el punto... ...vuelve Lorenzo a la carga... ...y vuelve a hacer lanzamiento pero ha fallado... ...intentará ponerle el punto difícil a Jesús ahora... ...creemos que jugará... ...derecho a la bola de Jesús... ...para compl complicarle el tiro... ...muy buena bola lo que estábamos hablando... ...ha ganado el punto y justo delante de la bola de Jesús... Complicándole el tiro... ...ya tenemos a Jesús dispuesto en el, en el aro... ...para hacer su lanzamiento... ...y ahí está, rompiéndolo todo... ...haciendo carro... ...por la manera que mira... ...creemos que tiene, que tiene el punto... ...y ahí va Jesús... ...a ver si pone su segunda bola... Que, ...que desde aquí... ...desde la pista parece que sí que es... ...y puntúa dos... ...y nos ponemos en el marcador... ...cuatro, dos... ...bola al cielo de Jesús... ...se va detrás la bola... ...a un metro... a intentar ganar el punto que ha hecho Jesús bola arriba bola atrás a 50 pero consigue el objetivo y Jesús a tirarle la bola de Lorenzo impactando tirando bien la bola Son dos jugadores muy tranquilos Y lo que hemos estado hablando antes Muy buena bola, eh, Lorenzo Pegándose al bolo Obligando a Jesús otra vez a impactar la bola Lanza Jesús Y otra vez vuelve a en la bola ...están midiendo por si tuviera que un lanzamiento Lorenzo... ...al no sacar la, pista, la bola de pista. ¿No? Y ahí va Lorenzo, bola al cielo y ha, ha salido escopeteada del suelo. Aún así ha hecho dos puntos. Con lo cual nos ponemos... Perdón, ha sumado Jesús, se ha ido, 4-2. ha encontrado jesús un punto ahí que lorenzo se ha confiado y se ha ido bola arriba de jesús muy buen punto a unos 25 del bolo obligando a lorenzo a tirarle de entrada lanzamiento de lorenzo salta la bola ...está teniendo mucho más errores Lorenzo que Jesús... ...y vuelve a la carga Lorenzo a ver si puede... ...impactar la bola y ahora hace corto... ...mala mano para el andaluz... ...vuelve a tirar, ahora sí, hace carro... ...dejando a Jesús con dos bolas en las manos... ...por ninguna él... al la lanzamiento Jesús... ...fallo... ...y ahora vuelve a tirar... ...impacta la bola... ...hace carro y sigue y suma una el murciano. 5-2... ...para Jesús Escacho de la Federación Murciana. bola a 8 metros... ...8 metros y medio... ...aproximadamente... ...y sale Jesús Escacho... ...bola al cielo... ...cae, arrastra un poco el bolo... ...se pasa y se queda la bola... ...unos 60 centímetros... ...de él... ...Lorenzo va a intentar... de ganarle el punto a Jesús... ...y así... ...obligarlo un poco más... ...bola al cielo Lorenzo... ...y se vuelve a ir... ...volvemos a repetir que estamos en una pista complicada... ...de arrimar... ...puesto que tiene una pequeña pendiente hacia abajo... ...y las bolas no paran... ...ahí va Lorenzo de nuevo... ...tira la bola de, de Jesús, impactándola... ...y quedándose con el punto. Jesús mira el terreno... ...va a intentar caer donde ha visto... ...para hacer un buen punto. Bola arriba, muy bien Jesús... ...quedándose a unos 20 centímetros... ...por detrás del bolo... ...y el lanzamiento Lorenzo... ...vuelve a hacer... ...otro hoyo... ...Lorenzo... ...y deja a Jesús con el punto en el suelo... ...que intentará poner la bola que le queda... ...y sumar otros dos puntos... ...el de la Federación Murciana... ...bola al cielo con ella... ...y... ...tiene mucho margen... ...sumando otras dos... ...se nos va... ...7-2... ...si no quiere que se le vaya esta partida del Andaluz... ...tendrá que obligar un poco más a Jesús... ...de nuevo, bolo a 8 metros... ...de Jesús... ...que se ve muy cómodo en la pista... ...ahí está, bola espectacular de Jesús, bola arriba... ...a la izquierda del bolo, a unos 20 centímetros que no se despega... ...al lanzamiento, Lorenzo... ...intentará quitar la bola de Jesús... ...ha impactado la bola, pero aún así sigue Jesús con el punto... En el, en el roble... ...bola arriba... ...muy bien... ...no se despega este muchacho del bolo... ...otros 20 centímetros a la derecha pasada del bolo... ...haciendo de nuevo a Lorenzo... ...tener que impactar la bola... ...bola corta... ...vuelve a tirar de nuevo... ...ahora sí... ...un carro marcha atrás... ...aún así tiene mucho margen para ponerla Jesús... ...aunque volvemos a repetir... ...este terreno es complicado... ...y puede salir mal... ...vola al cielo... ...y lo dicho... ...hace corto... ...y hace un punto Lorenzo... ...lo estábamos hablando... ...lanzamiento de bolito de Lorenzo... ...bolito, 9 metros, nueve metros y medio aproximadamente... ...intentará Lorenzo... ...complicarle un poco... ...la mano a Jesús arrimando una muy buena bola de entrada... ...obligando a Jesús... A ver el andaluz... ...bola arriba... ...corta... ...a dos metros del bolo... ...también es verdad que si obliga mucho... se sale, ...se puede salir por fondo de pista... arriba... ...y se ha quedado corto... ...Jesús... ...estamos hablando que... ...el terreno tiene... ...se ve fácil... ...pero... ...hay muchos falsos en el suelo... ...mucha piedra viva... ...que no se ven... ...bola arriba de Jesús de nuevo... ...y ahora sí... ...arrimando una muy buena bola... ...al lanzamiento Lorenzo... ...impactando la bola pero aún así no consigue sacarla... ...dejando el punto... ...a Jesús... ...vuelve a la carga Lorenzo... ...vuelve a tirar la bola... ...y vuelve a fallar... ...ahora Jesús va a volver a rimar... ...creemos que vaya a rimar sobre la suya... ...porque si la toca muy poquito... ...puede hacer mano de tres... ...exactamente, la ha tocado... ...pero creemos que no ha pasado... ...la ha empujado tan suavemente... ...que la bola no ha andado... ...un punto más... ...están mirando a ver... ...si son dos o si son uno... ...van a medir la primera bola de Lorenzo... ...a ver si corta, sobre la de Jesús... ...una bola... Un punto. 8-3 para Jesús. Perdón, 9-3, sí, había entrado el otro punto. ...y ahora se le queda un poquito corto el bolo a Jesús... ...a seis metros y medio, muy buena bola... ...levantada al cielo, ha caído... ...y se ha quedado a cuatro dedos del bolo... ...ahí va Lorenzo, que va a hacer el lanzamiento... tira la bola impactando... ...y la bola ha salido... ...pero la bola de Jesús ha salido... ...un metro hacia atrás, o sea que tiene... ...un buen margen para ganar el punto... ...bola arriba... ...bola pasada a, mano a su mano izquierda del bolo... ...y Jesús al tiro... ...bola corta de Jesús... ...pero aún así se la ha llevado... ...y sigue teniendo el punto... ...una bola Jesús en mano... ...por una bola a Lorenzo... ...mano muy igualada... ...bola arriba de Lorenzo... ...pegada al bolo... ...muy buena bola... ...obligando a Jesús a tirar... ...a ver para qué lado sale el bolo... ...si sale a mano izquierda... Se beneficia Lorenzo. Tira lo dicho y anula Jesús la mano. Ha impactado sobre la bola de Lorenzo, muy bien. Y sale fuera el bol. Bien tirado. Carro. ...lanzamiento de Jesús del Bolo... ...que lo ha hecho corto, lo pone Lorenzo... ...6 metros y medio, 7 metros aproximadamente... ...arrima Jesús, bola arriba... ...cae, si anula, que casi cae encima del Bolo... ...bola pasada... ...del Bolo a la izquierda, unos 60-70 centímetros... ...y le toca el turno... ...a Lorenzo... ...Lorenzo al punto... ...pues no, se ha decidido a tirar... ...ha hecho... Arroz Obligando a Jesús a arrimar otra vez de nuevo Jesús de nuevo al punto Bola arriba, ahora sí A un palmo del bolito a la derecha Y de nuevo el lanzamiento Lorenzo lanzamiento de Lorenzo, impactando, haciendo carro de nuevo. Y ahora Jesús tira, roza la bola. Y ahora carro de Lorenzo. Muy bien. Cholono. Dos para el andaluz que le recorta un poquito a Jesús. 9-5. Bolo a unos 8 metros y medio, 9. ...ahí va Lorenzo... ...bola al cielo con ella... ...y ha picado mal... ...y se ha salido de la pista... ...parecía que se había salido pero no, está dentro... ...Jesús lo hace fácil... Levanta la bola ahí a un metro y la deja clavada. Ahí va Lorenzo de nuevo. Bola arriba y muy corta y de hecho la bola no anda nada. ...ahora la levanta arriba, ahora sí, muy buen punto... ...dos bolas de Jesús para impactar la bola... ...mano crítica... ...para Lorenzo... ...ha impactado la bola... ...y sí... ...sí ha salido, sí... ...está mirando Jesús... ...la bola suya... ...si corta de la de atrás... ...acaba de ver que la bola de atrás... ...si corta de la suya... ...y suponemos que vaya a rimar... ...para hacer dos puntos... ...correcto... ...dos puntos más para Jesús... ...que se nos coloca... ...11-5... ...y Lorenzo cada vez... ...se le complica más la partida. 12-5, perdón. Lo dicho... ...cada mano que transcurre... ...se le complica más la mano a Lorenzo... ...ahora mano, bola arriba de Jesús... ...y se le va a un metro y medio... ...bola trasera... ...Lorenzo... Al, ...al tiro... ...ha fallado... ...ha tirado... ...ahora vuelve a tirar al bolo... ...tiene la partida perdida... ...de hecho... ...acaba de perder... ...ha sido muy superior Jesús... ...y Lorenzo no ha sabido... ...contraatacarle... Que te muy rápido te muy rápido bueno pues estamos con jesús escacho ganador victorioso de esta partida parecía un rival que iba a ser complicado pero bueno al final la pista creo que ha sido determinante sí bueno los terrenos ahí la verdad que me gustan y para el tiro están bastante bien y bueno Lorenzo nos con una buena partida unas bolas claves y bueno pues al final se adecantó por Mí. ¿Cómo estás viendo el Campeonato de España aquí en Guardamar este año? Pues la verdad que bastante, bastante bien. Yo creo que uno de los mejores que he estado, la verdad. Las pistas están al lado del hotel, la playica, los terrenos bastante buenos. Mucha pues... gente está diciendo el tema de los terrenos y que es verdad que entre la parte de arriba y la parte de abajo hay una pequeña diferencia, como que la parte de arriba es más cómoda, pero sí. aquí hay bastante diferencia. Bueno, sí, eh, un poquito más de diferencia, por ejemplo, ahí arriba hay un poquito más de grava, pero a mí me gusta así, hay que dominar la bola, tirar bien bastante bien y bien, a mí me gusta. Cuéntame cómo va el día con la selección murciana porque a priori por la mañana habéis ganado todas las rondas, creo. Sí, hemos ganado la primera a Galicia, luego le hemos ganado a, a Baleares y ahora pues hemos, hemos ganado antes las dupletas a Andalucía y he el individual y están jugando las dupletas de momentos, creo que vamos primero. Supongo que el objetivo desde que habéis salido de Murcia es ser campeones. Sí, claro, por supuesto, siempre. Muy bien, muchas gracias Jesús. A otro.